No, buenas tardes compañeros, compañeras. En principio, eh, agradecer a los compañeros y a las compañeras que han venido a la reunión. Sabemos que estamos en una etapa del año complicada porque estamos cerrando en eh, esta parte del año. Todos los compañeros y compañeras tienen más dificultades para escaparse de la escuela y asistir al encuentro de delegados y delegadas. Y esto hace que efectivamente nosotros sabíamos que íbamos a tener una asistencia menor pero aún así vimos la importancia de realizar esta reunión como un cierre del año para que los compañeros y compañeras se lleven algunas eh, definiciones, conclusiones e intercambios que hagamos con ustedes mismos sobre la situación actual. ¿sí? Dicho esto, eh, estamos terminando un año con una postal bastante triste como la que fue eh, el niño de Entre Ríos que fue a buscar comida al basural ¿sí? a un lugar donde tiran la, las, las grandes empresas que hacen comidas y que tiran ya la comida digamos, en descomposición y este niño fue aplastado por un camión. Esta triste, digamos, postal que eh, digamos, nos conmovió a todos no es una cuestión que pase solo digamos en, en entre ríos aquí no qué pasó pasó hace varios años cuando un niño también fue al basural y terminó aplastado por las máquinas que removían la basura que tiraban no solo las empresas sino también los propios vecinos del lugar y esta postal tiene que ver con la situación eh, que estamos atravesando en el país una situación absolutamente eh, crítica eh, no solo desde el punto de vista económico sino muy crítica desde el punto de vista político o sea hay una crisis política tremenda en el gobierno nacional hay digamos una división en el frente de todos tremenda, una oposición patronal que también está desperdigada en, en 20 partes porque todo el mundo se está preparando para las elecciones del 2023 y peleándose por los cargos y en ese marco, eh, la, la nota, digamos, eh, que tuvo como eje el año 2022 con el ajuste que se está llevando adelante con el pacto y el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda. Es ese es el eje que ha recorrido todo. Y con ese eje, este, efectivamente, tenemos esta postal que es tristísima, como decía, eh, pero está claro que el ajuste que ha recorrido, digamos, el país entero lo han llevado adelante los gobiernos de los distintos colores. El gobierno de Frente de Todos a nivel nacional, los gobiernos de cambimos en las provincias donde dirigen ellos, los gobiernos provinciales como en el caso de Neuquén, el MPN, y todos se han, se han puesto de acuerdo que la deuda hay que pagarla a costa de lo que sea. Aún a costa de que los camiones aplasten a los pibes y a las pibas cuando van a buscar un poco de comida a un basura Uno de los ejes del ajuste que aplica el gobierno es la inflación. Creo que todos acordamos y es, es, digamos, el eje de todos los noticieros y demás. La inflación es un proceso que no ha cesado. Estamos prontos a cumplir, digamos, el 100% de inflación. Esto quiere decir que hemos perdido, digamos, absolutamente el poder adquisitivo que tenían nuestros salarios. Aún nosotros en Neuquén que tenemos actualización trimestral. Imaginémonos los que no tienen actualización trimestral. Entonces, la inflación ha sido el eje central que ha utilizado el gobierno para que pase el ajuste. ¿Por qué? Porque la inflación es tremenda, los salarios no se han activado o han aumentado de acuerdo a la inflación, este, Neuquén es lo más aproximado, pero aún así, cobrando tres meses después, ya la plata perdió valor y el poder adquisitivo sigue en baja. Las condiciones laborales han sido atacadas por los diversos gobiernos, y esto se ve claramente en, en, en educación, se ve con el avance de la reforma educativa, y después lo voy a tocar bien. Aumenta el hambre y la diseña, o sea, no sé si ustedes escucharon, pero el índice de pobreza que el gobierno anunció con pocos y platillos que había disminuido no disminuyó porque esos hogares, digamos, a, a, adquirieron un salario y les alcanza más para vivir no, bajó el índice de pobreza porque lo que aumentó fue el índice de indigencia o sea, porque esos hogares fueron un escalón más bajo de lo que estaban entonces es muy preocupante y esto, digamos, a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación nos, nos golpea la puerta de lleno porque entra a las escuelas cotidianamente y además porque nuestros hogares también empiezan a ser parte de los hogares a los que no les alcanza para llegar a la tercera semana del mes aunque trabajemos 36 horas, aunque tengamos dos turnos. Eh, en el marco de esta situación política y económica que tenemos se da el escándalo de la reunión de los jueces y funcionarios en las grandes hectáreas eh, y las estancias que tiene Joy Meigs. Bueno, efectivamente, ellos se reúnen para discutir, digamos, cómo siguen avanzando, cómo siguen avanzando también con esta justicia que es parcial en algunas cuestiones, que está hecha directamente para criminalizar la protesta social y para ver cómo siguen persiguiendo o pidiéndole cuentas, como decía esta mañana Yamil, a los sectores más posterrados. ¿no? Entonces investigas a los desocupados a ver si entregaron o no el plano por qué tienen eh, tal adquisición en vez de investigar a los realmente poderosos. Y en este sentido, por supuesto, que también rechazamos el, el, el intento del Gobierno Nacional de tomar esto de la reunión, digamos, este, de los jueces y funcionarios para victimizarse o victimizar a Cristina de todo lo que está ocurriendo y decimos claramente que no solo Cristina tiene que ser llevada a la justicia por lo que ha robado o por lo que ha, digamos, sino también a todos los gobiernos, el de Macri, el anterior, etcétera, etcétera, que son los responsables de que estemos transitando las situaciones que estamos transitando. El rol de la burocracia sindical en este tiempo ha sido nefasto. ¿no? O sea, no existió un paro nacional para responder de conjunto a estos ataques del gobierno. Aún así queremos, digamos, eh, darle valor a, los distintos, eh, a las distintas situaciones de lucha que se dieron y que ganaron. Eh, hubo autoconvocatorias en la docencia, San Juan, La Rioja, hubo huelgas autoconvocadas que triunfaron. Hubo una huelga muy importante del Surna que se, se digamos, emitió por los canales de televisión y también triunfaron. Y lo último es la gran huelga de los médicos residentes y concurrentes que le doblaron el, el brazo digamos, al gobierno de la reta y que lograron un aumento de salarios. Este, importante que demuestran que cuando se sale a luchar no organizadamente se puede ganar. Esto es lo importante. Y la otra cuestión es que el ajuste de conjunto, lo que tenía planificado el gobierno, todavía no pasó lo peor. Y no es que no pasó porque el gobierno no estaba definido a que pase. No pasó porque, aunque las burocracias sindicales no llamaron a nada, hay resistencia por abajo y hay la, las luchas autoconvocadas o las expresiones que yo nombré hablan de eso. Entonces el gobierno sabe que si va a fondo con el ajuste va a tener reacción de los trabajadores este, y las trabajadoras. Ahora, eso sí, han ido generando mecanismos como por ejemplo las aprobaciones de los presupuestos para el año próximo. El presupuesto nacional tiene un recorte del 15% para educación. Imaginémonos que este es un gobierno que pone muy poco para la educación del país a ese muy poco que pone, le está por el 15% en el marco de una inflación del 100% o sea, debiera haber incrementado el 100% con seguridad del este presupuesto para compensar eh, lo que ha sido la inflación nada de eso murió en la provincia del Nuque la situación no es diferente lo que la hace diferente es en primer lugar la conquista que tenemos por la lucha que hemos dado y en segundo lugar es que estamos en una provincia petrolera que tiene un ingreso eh, quizás muy distinto al que tiene en otras provincias y esto le da un toque particular, ¿sí? le da el toque de tener la actualización trimestral por ejemplo le da el toque de tener todavía condiciones que en otros lugares del país no tienen en relación a las jubilaciones por ejemplo pero también le da el toque de que estamos en una provincia petrolera con um, digamos, un conjunto de trabajadores y trabajadoras dispuestos y dispuestas a defender lo que hemos conquistado con mucho. Ahora, la provincia de La no escapa a la situación política y económica que hay en general. Hay una división tremenda en el gobierno, hasta el punto que Figueroa se le coló por el costado y que presenta su propia candidatura. Esto no es menor para nosotros, recién intercambiábamos con Yasmín, ya empiezan a aparecer en algunos lugares, digamos, del Estado, gente que estaba incondicionalmente con el gobierno que ahora empieza a posar en fotitos con Figueroa. O sea, este quiebre que empieza a haber entre ellos ya hasta públicamente, hace que el gobierno del MPN, por primera vez en la historia de 60 años, tenga miedo de perder la próxima elección. ¿Sí? nadie está diciendo que ya la pierde, ni nada por el estilo pero que están preocupados por ese futuro en el, en el camino toda la oposición patronal está viendo el frente de todo está dividido para ir con fibro a un sector, otro sector queda afuera y juntos por el cambio lógico porque lo que está claro es que todos quieren ser parte del manejo de la gran torta que significa la renta petrolera y la vaca muerta ¿sí? no para ver quién gobierna mejor para los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese aspecto también en la provincia de Neuquén se firmó o se acaba de votar el presupuesto para el año próximo. El presupuesto para el año próximo, a diferencia del, del otro, era un incremento importante en la educación. Porque acá hay, hay, está la entrada, digamos, cash-cash de los dólares que entran con el petróleo. Ahora, incluso con el aumento que ha habido, que ha existido, sigue siendo un presupuesto de ajuste. Porque no aumenta en relación a las necesidades. Por ejemplo, el presupuesto plantea la plata que se necesita para construir seis escuelas. ¿Seis escuelas? ¿De qué estamos hablando? Si solo creo que las escuelas que ya existen hoy son más de seis las que no tienen edificio escolar, es lo no que es cantar solamente. Imaginémonos que se necesitan porque la población crece, porque día a día entran cientos y cientos de familias nuevas a vivir en la UQEM. Entonces, todo eso está contemplado en el presupuesto. Ni que hablar, que hoy lo decía Jaspi y lo voy a retomar, el presupuesto destinado a la construcción de rutas es el mismo presupuesto que se destina a salud, a vivienda y a... ¿Qué y más a educación? O sea, fíjense a, a estos tres muros tan importantes, salud, vivienda, educación, se destina lo mismo que a la construcción de rutas. Uno podría pensar, bueno, son para, es para mejorar las rutas eh, en, en que usamos los trabajadores para llegar a los lugares de trabajo este, o, o, o si tenemos la posibilidad de ir a vacacionar para no perder la vida como digamos ocurre hoy por el mal estado de las rutas. No, las rutas que se van a arreglar o que se van a poner en condiciones son las rutas que garanticen el negocio petrolero de vaca puerta. Eh, el gobierno de Neuquén, con esta situación que tiene de entrada de plata, pero además la división y además un cuerpo de trabajadores que pelea por sus derechos, eh, está llevando adelante, al igual que la nación, el ajuste por el lado de la reforma educativa. Y no lo hace en soledad, lo hace con la componente de la Comisión Directiva de la TEN Provincial. Esto es una novedad si ustedes quieren que tenemos entre los trabajadores de la educación. ¿Por qué novedad? Porque nunca existió la convivencia o la, digamos, están mimetizados con el gobierno. Cuando habla el ministro, no sabemos si habla el ministro o habla Guagliardo. O, o cuando habla Granda, no sabemos si habla Granda o habla Ruth Plush. O sea, los dos nos dicen lo mismo para explicarnos cómo van a meter una reforma educativa que es no solo educativa, sino laboral y previsional. En este sentido, queremos plantearla al cuerpo de delegados, bueno, un pequeño balance de hicimos este año, ¿no? Y en ese balance queremos eh, plantear con fuerza que hemos tomado muy mucho, digamos, lo de la reforma educativa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las condiciones laborales, pero tiene que ver también con las condiciones para nuestra sociedad. O sea, una escuela media que no sirva para nada, que cada vez se aprenda menos y cada vez se enseñe menos. No solo va contra nuestras condiciones laborales, porque en algún momento nos van a decir no te necesito si lo resuelvo con una computadora, sino que no va para, la, para el conjunto de la población. O sea, quieren una población que cada vez sepa menos para que cada vez cuestione menos y para que cada vez menos llegue a algún estudio terciario universitario. Entonces, eso es lo que está en juego con la reforma educativa. A la vez, por supuesto, está en juego las condiciones laborales. Por eso, en media, estamos haciendo una batalla contra las reubicaciones y estas titularizaciones que nos están mostrando, digamos, como una zanahoria para darnos después el garrote. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que los compañeros van a traer la zanahoria? No. Que nos muestran como una conquista, un derecho que nos hubiesen tenido que dar todos los años y que no lo cumplieron hace más de una década, entonces efectivamente los compañeros y las compañeras que quieren la estabilidad laboral entienden que este es el momento para hacerlo. Ahora, a pesar de ese entendimiento y de defender la estabilidad laboral, tienen muchísimas dudas por lo que está significando el proceso de reubicaciones, que los hacen renunciar a lo que tienen hoy para prometer una de estabilidad dentro de cinco años entonces entró de lleno la duda de los compañeros y las compañeras y estamos incentivando que si el compañero o compañera llega a la planilla número 4 lo haga con el recurso este, administrativo que hemos preparado con nuestro abogado pero además que lo haga sin renunciar a lo que tiene hoy imagínense yo ayer daba el ejemplo ¿quién iría hoy al mercado a hacer una compra de 50 mil pesos dejar en los 50 mil pesos y decirle a la mercadería me la llevo el año que viene ¡Nadie! Bueno, eso es lo que nos están queriendo hacer con las reivindicaciones. Nosotros hacen firmar la renuncia para decirnos que en algún momento dentro de un año dos, tres, cuatro, cinco nos van a dar los otros pagos con las titularizaciones. entonces entendemos que ningún compañero debe renunciar a nada si no tiene en mano lo que está prometiendo para los próximos años por otro lado, lo de la reforma educativa no es solo lo que ocurre en media, es lo que ocurre en inicial y por eso llevamos digamos, adelante un gran trabajo con el nivel para enfrentarnos a lo que ha sido la actualización del currículum de nivel inicial y el avance de la multisala o multiedad y la escuela infantil que nos quieren hacer mostrar como un derecho, pero en realidad es un avance tremendo de la flexibilización laboral contra las compañeras de nivel inicial. Por eso entró de lleno el debate de qué cargos necesitamos para, uno, para cada uno de los niveles y las modalidades. Y el otro gran eje de la reforma es el tema de la inclusión. O sea, esta inclusión entre comillas que nos plantea el gobierno, que no es ni más ni menos que una política, digamos, a, a, a, a futuro, de terminar con la educación especial y las escuelas especiales, que son las que tienen la especificidad que necesitan cada una de las discapacidades entonces defendemos las escuelas especiales claro que aceptamos es que los chicos y chicas con discapacidad vengan a las escuelas comunes pero con todo lo que se necesita o sea, todos adentro de la escuela especial todas las discapacidades que lo ameriten ¿sí? con todos los equipos interdisciplinarios los cargos, las parejas pedagógicas que necesitemos para de verdad hacer un trabajo de integración y de incorporación de chicos y chicas con discapacidad a la escuela común, entre comillas. Y el otro aspecto, digamos, que hemos abordado este año es el tema de la violencia. ¿sí? que no es solo la violencia que está en la sociedad, digamos, y que entra de lleno a la escuela, sino la violencia de los punteros preparados por el MPN contra la docencia, que es un poco lo que pasó en el Jardín 31 y es un poco lo que después se fue replicando en distintos establecimientos. Entonces, decimos claramente que defendemos la tarea de docencia de los ataques del gobierno y que ponemos a disposición al sindicato para defender los derechos y las condiciones laborales que tenemos. A tal punto que convocamos a una asamblea de 2.500 compañeros y compañeras y terminamos haciendo un paro autoconvocado de la seccional capital que fue un duro golpe a la corrupción provincial y al gobierno y que les puso un freno a la política que querían este, llevar adelante. Eh, efectivamente, tenemos para el año próximo un gran desafío. ¿sí? Eh, que es el desafío seguir poniendo en pie y tensando los debates para enfrentar el ajuste que está aplicando el gobierno de la provincia y defender todas nuestras condiciones pero también la de los chicos y chicas y la de los jóvenes al derecho a la educación en ese sentido para el mes de febrero estamos ya está votado por asamblea y les vamos a preparar un encuentro de trabajadores de la educación para discutir con mis compañeros en orden capital pero también con los del interior ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Sobre todo porque hay un intento de la Comisión Directiva Provincial de resolver ahora, por eso están pidiendo una mesa de negociación. Quieren cerrar rápidamente que el gobierno solo del IPC trimestral como el que tenemos y resolver rápidamente para que no haya conflicto en febrero. No quieren que se junte en febrero un conflicto con el debate de la reforma educativa. Y nosotros somos en esto muy categóricos, compañeros y compañeras. El conflicto del año próximo no solo tiene que discutir salario, tiene que discutir todo lo otro. Y el eje tiene que ser los cargos que conquistemos para que las condiciones laborales eh, sean las mejores y las condiciones que tienen nuestros pibes en la escuela también sean las mejores. Y junto con eso, por supuesto, el presupuesto educativo. Porque queremos las mejores condiciones en escuelas seguras, no en escuelas que nos exploten en la cara y se lleven nuestra vida o en escuelas como este año que estuvieron recién comenzando el ciclo lectivo después del de mes de agosto. No queremos eso para el año que viene. Entonces, el debate del presupuesto, las condiciones edilicias, los cargos que necesitamos contra la reforma educativa y el salario son los cinco ejes que tenemos que tomar con fuerza. Y el salario claro está que nadie puede defender la actualización trimestral a secas nosotros queremos actualización cada un mes porque queremos de verdad pelear a la inflación no que nos den la plata que ya gastamos hace cuatro meses porque no nos alcanza para nada en el marco de un país que explota y estalla con un 100% de inflación por lo tanto todos estos ejes van unidos a un eje, el eje del presupuesto va unido al de las partidas yo recién explicaba la postal con la que terminamos el año nosotros tenemos en la escuela a los chicos que se desmayan de hambre o el chico o chica que llega y pide este, el, el desayuno antes que agarrar el lápiz porque no tiene, digamos, nada en el estómago desde el día anterior y esta postal es la que vivimos cotidianamente en las escuelas y no solo en las escuelas del oeste, compañeros y compañeras también en las que están más cercanas al centro entonces, lo de las partidas también pasa a ser un gran debate no podemos permitir que en la eh, provincia de la vaca muerta nos destinen 20 pesos por día por chico. Ya no alcanzan ni para un chupetín. O sea, que desayune con 20 pesos por día el ministro Yancafido. Que gasten eso ellos y no que nos roden para las escuelas. Por otro lado, también tenemos un gran desafío para el año próximo en relación a los humanos. Hemos vivido un año. A partir de lo que ha sido, digamos, el sumario al colectivo de las 10, las compañeras que hicieron una denuncia por violencia de género a sus directivos, pero también, digamos, lo que ocurrió en el Jardín 31 con toda la escuela sumariada, los compañeros y compañeras sumariados. Ya ni siquiera esperan el sumario, el sumario tenemos dispensa, o sea, resoluciones que toman los propios equipos directivos y separan a tal o cual del cargo. Bueno, queremos discutir a fondo qué es lo que está pasando con esos procesos, queremos convocar a una reunión el año próximo que discuta a fondo qué son los sumarios, cómo se hacen, quién los hace, por qué, digamos, duran tanto y quizás, por qué no, también discutir entre nosotros un plan de que esto cambie. No pueden haber compañeros y compañeras separados de su cargo dos años para que nada se investigue y después terminen diciendo, caducó porque no se hizo nada. Quiere decir que si hubo una denuncia, no solo estuvo el compañero o compañera separado dos años al nudo, sino que tuvo alguna infancia o alguna persona adulta que hizo una denuncia sin que se investigue. Entonces eso no lo podemos permitir, tenemos que discutir a fondo qué procesos sumariales vamos a solicitar al cuerpo colegiado que debata y que vote, porque está claro que este que tenemos hoy no está sirviendo y para lo único que sirve es para el gobierno, para perseguir a quienes opinan distinto y para la burocracia sindical. Aquí terminaría el, el informe político, y la de que me van a tener que aguantar otro ratito porque Patricia June está con una escuela en el consejo y me va a tocar también dar el informe general y voy a intentar hacerlo lo más corto posible. El grupo delegados, con todos los que vinieron y con todos los que no pudieron llegar hoy, eh, ha sido una conquista de esta directiva y una conquista de cada uno y cada una de ustedes. Nosotros llegamos a la conducción en diciembre del año pasado, y tenemos que decir que a esta altura del año tenemos 106 eh, actas de delegados con más de 200 delegados y delegadas de las escuelas esto es muy importante para nosotros porque veníamos de tres años de la no existencia del cuerpo de delegados entonces hubo que remar mucho porque en primer lugar hubo que explicar mucho para qué queremos y necesitamos un cuerpo de delegados pero también hubo que eh, dar herramientas y elementos a muchos compañeros porque como lo muestra este propio cuerpo delegado que tenemos hoy presente hay muchas compañeras nuevas muchas veces quienes somos más viejos eh, en ATEM digamos estamos acostumbrados a un cuerpo delegado que era prácticamente la militancia de las agrupaciones este cuerpo delegado que nosotros hemos conquistado hoy tiene un porcentaje muy pequeño de integrantes de agrupaciones el resto de los compañeros y compañeras son compañeros independientes, nuevos, que tomaron en sus manos la tarea de decir, voy a representar a mi escuela para ver cómo eh, eh, resolvemos las cuestiones que nos pasan cotidianamente. Bueno, y entonces esa, digamos, este, cualidad del cuerpo de delegados y ese objetivo que nos pusimos creemos que está cumplido en un 50%. ¿Por qué? Porque nos falta que el cuerpo de delegados tome en sus manos la tarea concreta de ser parte de la corrupción de este sindicato, de que eh, sean parte de hacer propuestas, de decirle a la directiva, che, nos parece que hay que hacer esto, o de si tenemos una acción, el cuerpo de delegados está a la cabeza junto con la directiva de garantizar todo lo organizativo y todo lo político para que la acción salga de la mejor manera posible. Necesitamos un cuerpo delegado que en cada escuela organice a sus compañeros pero que también convoque a la comunidad educativa, que es una gran pata que nos falta para dar el debate contra la reforma educativa. Eso nos faltó, no llegamos, porque hubo que amasar, digamos, y, y e ir fortaleciendo lo que ocurría en cada una de las escuelas. Entonces, son desafíos por delante que tenemos con el cuerpo de delegados, que efectivamente los tenemos y por supuesto llegar a que el 100% de las escuelas de la que Capital tenga sus delegados y delegadas elegidos para tener un cuerpo que realmente tenga una representación absolutamente masiva e indiscutible para toda la burocracia sindical que intenta no darle valor a este organismo que nosotros sí este, si valoramos mucho, construimos y queremos seguir para adelante. Junto con esto, la Comisión Directiva de Capital llevó adelante este año la eh, efectivización, digamos, y ya el cumplimiento de 451 fichas de afiliaciones nuevas incorporadas a nuestro sindicato. Esto es muy importante. Esta mañana decíamos: hay sindicatos que tienen un porcentaje muy bajo de afiliación. Su por ejemplo, uno de ellos. Las, las compañeras y compañeros que tienen tanto asco a la burocracia de Baladés y compañía, que no entienden la importancia de poner un poco del salario para garantizar, digamos, y fortalecer una herramienta sindical. Por eso nuestra, sin haber hecho campaña de afiliación, logramos casi 500 afiliaciones en el año. Y faltan 90 que nos incorporen, porque no nos incorporan todas las que nosotros enviamos. Entonces, esto es muy importante para nosotros, porque de la educación. Y el año próximo queremos continuar con el fortalecimiento de este cuerpo, no solo, digamos, que, eh, insistiendo en que tome acciones políticas y sindicales, sino también siguiendo con esta cuestión que incorporamos este año, que es que el cuerpo de delegados tiene una parte formativa. Por eso analizamos el recibo de sueldo, analizamos este, la responsabilidad civil y hoy vamos a trabajar sobre la cuarta categoría. Eh, es muy importante para nosotros que los compañeros y compañeras delegados y delegadas sepan que vienen acá no solo a, a, a irse un día a la escuela y a llevar información sino también a construir juntos lo que tenemos que saber para que nadie pisotee nuestros derechos y en ese marco hemos este, impreso hoy y les queremos dar como regalo a cada compañero y compañera delegado y delegada el estatuto de docente que cada uno de ustedes se lleve el estatuto. El estatuto es una reliquia para nosotros, pero no es una reliquia porque lo, lo tienen este, mi abuelita o mi madre, eh, uno viejo. Es una reliquia porque es un estatuto que a pesar de haberse, eh, digamos, realizado y votado, incluso en, en, en épocas de dictadura, ha sido lo que contiene adentro una conquista de años de lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación que se animaron en esos tiempos a organizarse y a salir a la calle para lograr las conquistas que tiene este estatuto por supuesto que tiene conquistas y tiene cosas que efectivamente habría que cambiarlas para mejorar, pero abrir el estatuto hoy significa abrir la puerta para que el gobierno toque lo que nosotros no queremos que toque entonces, el hecho de que hoy se lleve el estatuto, no solo es para que el delegado se lo apropie eh, y, se, y se lo, digamos adueñe, la idea es que sea una herramienta que ustedes tengan para ayudar a los compañeros y a las compañeras en las escuelas y lo usen, digamos, como eh, un, un librito que acompaña nuestra pelea este, por nuestros derechos. Queremos el año próximo hacer este curso sobre el estatuto, sobre las licencias y sobre este, derechos y obligaciones ¿sí? para avanzar en esta temática que tenemos hoy. El 19 y el 20 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de lo que fue, eh, digamos, aquellas grandes jornadas de lucha en el año 2001, donde salió un sector a pelear porque se estaban... Cantando de hambre, porque las condiciones eran tremendas y hubo eh, represiones también inmensas y una pérdida de decenas y decenas de compañeros y compañeras que aún no hoy siguen esas pérdidas impunes. Por lo tanto, hemos convocado a una reunión sectorial que se va a realizar mañana a las 18 horas en la T capital para discutir con las organizaciones, digamos, políticas y sociales hacer una acción a un nuevo aniversario de aquellas jornadas de lucha. Eh, decir que eh, en el marco que analizaba antes del de acuerdo que tiene la democracia sindical con los gobiernos, tanto la provincial como la nacional, la Cetera ha cerrado el año con eh, su paritaria docente. La paritaria docente de la Cetera es una vergüenza, ¿sí? ha declarado que ningún docente gane menos de 90 mil pesos. O sea, es una paritaria para los docentes del norte, que muchos de ellos no consiguen trabajo, por eso se vienen acá, este, y que cobran menos de 90 mil pesos. Imaginémonos, ¿no, compañeras y compañeros, en, una, en un país donde la inflación es la que es y donde este, digamos, los estudios que hacen los propios compañeros del INTEC indican que para no vivir bajo la línea de pobreza necesitamos ganar más de 250 mil pesos. Esta gente se van a gloria de que consiguió que ningún docente gane menos de 90 o sea, Son realmente unos caradures, por eso la gente le da asco y termina definiendo no este, afiliarse a su tema, por ejemplo. Y junto con eso, hay... Eh, hecho una incorporación, un aumento, tanto de conectividad como de de que la suma que, que tenemos, digamos, en vez de ser 3.178, se va a ir a 10.500 el mes que viene y 11.500 euros. O sea, una diferencia de 7.000 pesos hoy en la mañana, y me gusta traducir las cosas en la, en la época que estamos, estamos, en la época de la fiesta, o fin de año, ni medio chivo nos va a alcanzar la paritaria de la CTA. Entonces, ¿eh? Siete pan dulces, ahí está la compañera. O sea, realmente es una tomada de pelo la Balsaria Nacional Docente que pretenden que aplaudamos con pompos y platillos. Y para cerrar esta primera parte, compañero y compañera, decir...